Al chino Marcos Maidana, una figura descomunal de la historia del deporte argentino, y quien pretende emular al chino Maidana, en otra categoría, por supuesto, está con nosotros Junior Arias. Gracias a vos por estar aquí con nosotros. Eh, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas ¿Te gustaría gracias. ser como el chino? Otra categoría, por supuesto, pero ¿te, te gustaría, sí, Jorjito o no? Sí, sí, sí, es un referente de la Argentina, es un ídolo, así que sí, obviamente que sí. ¿Te le animarías chino a guantear ahí de ser de, de Sparring o no? Sí, cómo no. Vale. <risa> Como animar organismo, dice ¿sí, o no. Hay <risa> no, una cuestión de distancia. Es, es de... otra categoría. Claro. Sí. ¿Qué buscarías ahí? ¿La zona hepática? Y sí, yo me movería. Claro. Mucho. Los cansás. Tres rounds, o no. Porque a sí. vos te tocó moverte con, con, sí, con no. las peleas que tuviste. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que leo otra categoría y nunca llega a hacer un sparring así No, claro, claro, no. estoy haciendo un chiste, obviamente sí, sí. ¿Vos te la animarías al chino no? Porque tiene la mano, aparentemente, tenía la mano media pesada, ¿no? Sí, es algo aguantar nomás, pero sería un placer compartir Un, un ratito, sea. por lo sí, menos Sí, sería un placer ¿Cómo te estás sintiendo, chino, en este nuevo eh, proceso tuyo, ya alejado de la práctica del boxeo, pero ligado... Como manager, como promotor, ¿cómo, cómo, cómo lo vas llevando? No, lo, llevo, lo llevamos muy bien, nos sentimos muy contentos, muy cómodos haciendo esto porque sabemos cómo hacerlo y, y venimos de abajo, ¿viste? Uh -huh. Desde el boxeo vivimos muchas cosas que las podemos compartir con, con los boxeadores, con la gente y, y nos sirve para, para seguir adelante con el... Y ayudar mucho a los boxeadores uh -huh. ¿Quedaste sorprendido con lo, la última vez que estuviste acá? ¿Lo que fue en sí, heras. sí. ¿Te sí, sorprendió sí. la cantidad de sí, público? Sí, sí, sí, la verdad fue muy lindo Eso es lo que nos gusta a nosotros ¿viste? El apoyo de la gente que apoyen al, al deporte Más que nada al boxeo Que nosotros somos los que trabajamos para, para ah. llevarlo allá arriba Ayer estuvimos en, en el congreso Hicieron un recibimiento en Buenos Aires. Ajá. Al Puma Martínez, que es el único Ajá, campeón sí, argentino sí. que. campeón del mundo. ¿Está compuesto, Mira Puma? Sí. Ah, mira vos. No que lo, sabe. lo tenemos nosotros y le hicieron un reconocimiento. Uh -huh. Así que eso para el boxeo claro. es mucho. ¿Y qué viste en, en Junior Airport? La última vez que estuviste acá, él el, el boxeó, este, rápidamente consiguió la victoria. Este, ¿Qué viste en él que dijiste, bueno, vamos por esto, apostemos acá y vamos de nuevo a Mendoza? No, se le ve mucho talento. En la primera pelea no vimos mucho, en esta que va a ser porque rápido, pero ahora esta pelea que viene va a ser buena y yo creo que ahí se, va, se lo va a ver mejor y se va a ver el trabajo. ¿Es, el es, ¿es una presión extra que te esté mirando el chino Maidana? Eh, no, es la... Ya venimos hace un par de años ya trabajando con, con el chino, ya la, la presión la teníamos en las primeras peleas, uh -huh. ya no, ya es un es un privilegio, un acompañamiento y más, más que nada, María. Junior, vos, eras, vos fuiste charlando con tu papá el otro día, cosa que me llamó poderosamente la atención. ¿Fuiste Sparring del Cotón Rebeco? Fui <ríe> Sparring del Cotón Rebeco, ¿En sí. ¿En qué momento yo... te transformaste en...? Eh, o oh no, Chino, suena raro que haya sido de Sparring <ríe> del claro, Rebeco. no, Rebeco es chiquito. <ríe> <ríe> eh, no, yo creo que tenía 15, 16 años, por ahí. Y, bueno, él tenía que recuperar el título en... Acá en Argentina, justamente en el Polimeni, y, y coincidía más o menos el, el boxeo que, que tenía su rival, era de altura, yo no tenía esta altura obviamente, claro, pero claro. era de altura, yo pesaba 64 kilos, era claro. más flaco y aparte la, la experiencia que tenía en el gimnasio eh, me podía acoplar uh -huh. al al rival que él iba a tener, así que sí me acuerdo que me retiraban de la, de la secundaria para ir a hacer sparring con el cotón. Pedían <risa> permiso en la escuela. Sí. Qué bueno que también el intendente Daniel Orozco haya, haya, o siga apostando, ¿no? Esto por Exacto. volver a abrir el polimeni, volver a apostar por el boxeo. Me parece que ese también es un detalle importante para destacar. Sí, sí, eso te, te estaba por decir, viste, que le dan mucha importancia al boxeo acá. Ahora creo que hay un torneo, ¿no?, de guantes de oro. Claro, clásico eso, ¿no? clásico, clásicos, históricos, de la bueno, bueno. No, eso, muy importante. Más que nada, el deporte, ¿viste? Claro. Y, y Orozco apoya mucho a eso, uh -huh. le da mucha importancia. Porque lo hemos visto ahí pendiente de todo, ¿no? Claro, eh, claro, el boxeo más que nada, ¿viste?, saca a los chicos de la calle. Y sí. Yo siempre digo que soy un ejemplo de eso. Bah, todos los campeones salen de abajo, ¿viste?, es muy difícil encontrar un boxeador que no haya... No, no, no, no salí del barrio bien, de, de abajo, viste. Y ahí arrastra mucha gente y, y, y da ejemplo a los lo demás. Claro. arrastrar vos... a la familia que le da una buena vida a los hijos, y buen estudio, buena... Hay que saber rodearse, hay que saber, bueno, un montón de cosas, sí, ¿no? Sí, Tampoco eso, es tan simple. Vos eso es a también mundo importante, y... pero la cosa es que de llegar a ser campeón y bueno, de ahí después... Claro. Ahí lo de... Junior y vos, con la porque vos tenés la remera de las Heras, obviamente el, el municipio, la Municipal de las Aceras brinda el apoyo, apuesta por ustedes, pero además vos lo sentís. Sos local, local, este, peleando sí. ahí en el Polimeni. Sí, sí, es el, el patio de mi casa, por así, claro. por así decirlo. La gente te va a ver a vos, digo, la última vez que fuimos, te estaban esperando, te este, querían verte ganar, no, de, no defraudaste, no quedaste rapidísimo. Ahora pareciera, no quiero. Este, meterte presión, pero pareciera que mañana es otro tipo de combate, ¿o no? Sí, es una es una linda una linda prueba. es Por algo es el campeón argentino, pero nosotros estamos preparados para, para lo que tenga que salir. Si tenemos que boxear, boxeamos. Si tenemos que ir a la guerra, vamos a la guerra, no, no hay problema. No, ¿No tenés problema de lo que te proponga el rival? ¿Sabes no, que no. ¿Lo conoces, obviamente? Lo, tenés. lo conozco, lo conozco. Peleé con él hace cuatro años. Uh -huh. ¿Y? No, me ganó, me, me ganó, al, creo que al minuto y medio. Pero, pero has yo... cambiado, ya no soy el mismo de hace cuatro años. Sí, sí, yo venía, nada, creo que tenía, yo arranqué en otra, en otra asociación y era la segunda pelea que, que hacía para, para la FAP y sí, era mi maduro, mis primeras peleas como, claro, como, como profesional. profesional a cambiar exacto, exacto. Ma Mañana aprovecho y le digo que hay peleas profesionales este, desde temprano en el Polimeni y que pueden comprar las entradas incluso en el Polimeni. Pueden ir ahora y comprarlas en el Polimeni o pueden ir mañana mismo antes del combate y comprar. La, la última vez se llenó y hubo mucha gente que especuló, dijo voy sobre la hora y cuando llegó ya no había lugar, así que en todo caso yo les diría que se anticipen. Ahora se van para San Rafael porque el pesaje es allá en San Rafael. Sí, sí, nos vamos para allá y hacemos el pesaje y bueno, después ya quedamos... Para almorzar algo. Los digo porque seguramente nos sigue mucha gente en San Rafael también. Ah, este, ¿Dónde es el paisaje martensito? Pues van a querer ir a verlo seguramente al chino y, y, y tomarse alguna fotografía. Este, Si tienen el detalle, eh, Bequia Terra. en Bequia Terra. Ahí va a ser para toda la gente que nos sigue de San Rafael. Eh, no tengas nunca una foto, chino. No, vos no, siempre no, predispuesto. No, no hay problema. No, no, es más, recién te pidieron una foto. No, no, no. Sí, sí, eh, sí, sí. Es lindo el cariño de la gente. ¿sí? Es lindo. Sí, a mí me gusta y... Y yo vengo de abajo, y de la nada, y imagínate, que, que no voy a, me voy a negar una foto. Claro, <risa> claro, estás con tu amigo es toda la vida. Y sí, un te amigo, sigue a mi primo. ¿Es tu primo? Sí, es mi primo. Pero con ese compartiste toda la vida, por lo que sí, nos contaste la chiquito. última. vez de chiquito. De sí. chiquito. Y ahora mira lo que ¿no? Siempre, bueno, toda la carrera. Chino, querido, gracias por el tiempo, gracias por venir. Y Junior, éxito mañana. Va a ser televisada por el 7, además. Pero bueno, los invitamos a disfrutar del boxeo así en el Estadio Vicente Polimeri.